Ah, bueno, otro más. Uno más, y listo. ¿Uno más? sí, otro más. ¿Qué onda, gente? Otra vez, <risa> este juego de mierda, la concha de tu madre. Abriendo puertas. Abriendo, abriendo puertas, homecoming, boludo. I'm coming, home. Ay, que juego del norte. <risa> <risa> che, chupame huevo, Ay, tío. Vení para acá. <risa> nina. Uh, no me tengo que acordar de esto. O al puerto abrir, no, no, escucha, necesito esto. ¿Qué necesitas ahora? se tiene que acordar de un sonidito Nokia 100 Te rompo la boca. Bueno, después lo voy ¿Qué la boluda, la boluda, te pasa? No, es que tenía un eruto trabado, boludo, y me veo agarrar una <risa> cb Tenía que ver la cara de la chupa Ay, esto, parece? boludo, la concha del bra ah, eh... Yo sé cómo es tú tú tú Así es, boludo. Como, como el tú tú tú El plato eterno, <risa> para Pará, escucha esto. ¿Qué? Necesito que. El cuan, cuan. Es tu tu. tu, tu, tu. Yeah, bien ahora. Ya, ya. Ese cuac, cuac, porque ahora necesito abrir la puerta usando esto, mira. Abre... No. Oh, no, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Chicos, este puzzle saben para qué es. Escucha. Adivinen para qué. Mira, mira. Para abrir una puerta. <risa> no. Para, por eso necesito... Esto para no. no puedo creer, boludo. en Puertas, boludo. Silent Puertas. Esto es para abrir una puerta. Es tipo que estoy rascando la panza como un cervecero parrillero. boludo. Yo me acuerdo de los primeros tres. Pero lee los subtítulos, boludo. Quack uh. <risa> Boludo. <risa> no, no puedo, no, no puedo más. Pará, pará. <risa> quack uh, Pará. Es que no sé cuál es quack, boludo. No, este es el último. Este es el segundo. Este es el primero. Listo, pará. Ya sé. ¡La recagué! ¡La concha de la lora! Era este primero, pará. Ahí va, pará. ¿Dónde viste que un boga así, boludo? <risa> ¡Vamos! ¡Oh, sí! La puerta se ha desbloqueado. Puertas, pentágono, más duras que la realidad. La puta madre. LA PUTA QUE TE PARIÓ QUEDATE QUIETA Uy se cagó uh, cortó Uy se cortó Me chupó un huevo Atiendo boludos Pobre pendejo Oh si sí, una puerta abierta Otra, Otra vez no. Oh si sí. Yo creo que me da risa porque cada vez que... Cada vez es que abrimos una puerta a la Play hace como... ¡Ay! como que intenta cargar boludo. ¡Ah! Tipo le está costando a la Play boludo. La Play está la... largando larga, larga, lágrimas. La... Está llorando que... la Play. Largaste juego hijo de puta. Exacto. Qué pa? juego de mierda, ¿no? ¿Dónde lo compraste re trucho. <risa> Mira lo que me haces cargar hijo de puta. Está rompiendo todo el LED pelotudo. <risa> Sale humo boludo. <risa> Oh no, un bicho. Ahora tienes que correr a la siguiente puerta. Hola amigos, ¿qué tal? Hablando. Hola amigos de YouTube. Hoy vengo a, abrir, a mostrarles cómo abrir una... Uy, boludo, <risa> alta cara de pingo, tiene ¡Ay este. no, qué miedo! Toca el círculo para abatir el enemigo. Ah, es un móvil. Toca el triángulo. Uy, se me escapó. Abrir puerta. ¡Dale! Oh, sí, otra puerta. Adoro las puertas. Eh, este juego es una mierda, Nacho. Pero bueno, lo que tiene buena o sea, es la historia, nada tirar más. tirar abajo. Tirar es tirar la puerta. La historia está buena. Es una poronga también. <risa> el tema es que... Ay, el... Dios mío. No tiene, no tiene... ¿Qué? No tiene una dinámica. ¡Dale, dale, <risa> cuadripléjico, dale! Abrir la puerta, nene. ¡Larga la silla de rueda! ¿Qué hijo de puta? Oh sí una puerta. Otra más. Chino, boludo, me estoy enfermando. Otra más. No puede... Y otra más. Salí, chino. Otra el más. chino. Otra puerta. Otra Otra Otra más. puerta más. Oh no, me duele la piedra. No. Una teja. Otra puerta ¿Tiene, puerta ¿tiene más? sistema de vida este juego? ¿Sistema de regla, La única forma de la que te mueras la... es, es no tocar el, cor... el botón correcto. Y nada más. Exactamente. el oh, no. flaco, va más lento que mi abuela en tanga oh, después sí, de un domingo de resaca. ¿O de una puerta? Al fin. Oh, sí. Uh, esto es muy... muy salen giruna. Ya que estoy sigo corriendo, boludo. <risa> um, um, pero una puerta por aquí? <risa> ¿Dónde um. hay una puerta para abrir? Quiero puerta, puerta, puerta, puerta, puerta, puerta, <risa> puerta, puerta, puerta, puerta, puerta, puerta, puerta. Um, ¿Se puede abrir la puerta de ese auto? A ver. Ah, foto Foto <risa> Foto. Acá, con mi coche, mi coche No, lleva. dale, pelotudo mi coche Ah, no se ve Ah, <risa> oh, podés abrir el, el babú. Ah, estaba la hija ahí uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uy, mira, ¿sí Chao, me chupé me... Eso me pasa por abrir ah, ah, no, la otra saca... uh -huh. Ah, no, porque se acabó. Que hay ahí, boludo Una puerta, ven, me que una foto de una puerta abierta Para evitar... ¡Oh no! Ahora tengo que agacharme Se cortaba con el alambrado ¡Ah! ¡Me tengo que dar la antitetánica! Era... ¡Ah! ¡Me pesa! ¡Los huevos! ¡Qué juego de mierda! ¿Por qué estamos jugando juego ¡El de Harry... ¿Había apagado el móvil? Abrir abrido puertas. Boludo, este juego es atender teléfonos y abrir puertas. ¿Es lo mejor que hay? Eso representa la vida social de una persona de 40 años en el año 2019. ¡No me importa! La Vamos a ¡Cortala! Cortala, no se puede. <risa> escucho, escucho. No, no, Nacho, este jugo, pero. Que... Es lo mejor Bueno, que ahí está, imaginé. volvemos con Mauri, boludo, por lo menos. Ah, ¿ya está? Sí. Ah. El día perfecto en el instituto. En el instituto. Había <risa> <Ay, ay, ay, risa> con marcador, me acuerdo, en, en la sala de computación del colegio que íbamos, que decía Instituto. <risa> Religión. No, era, primer material. <risa> Abriendo puertas. <risa> Abriendo puertas, caballo homosexual DE la montaña. Oh, me imagino cuál será el siguiente objetivo de este juego: abrir puertas, hijo. A ver, oh por Dios, una puerta. Oh, puerta? No, pero esta puerta no se abre. Harry, que yo es he un edificio. <risa> Tío, que esta puerta no se abre. Uh, oh, abriendo ventanas, puertas y atendiendo teléfonos. El eh, microcentro. Trajo. Hola. ¿Cómo andás, Beto? Ahora no te puedo atender. Estoy con una... Eh, me encanta... Boludo, yo no puedo creerlo. Posta. Acabas de ir atrás para agarrar una llave y abrir una puerta. No, no... Eso sí, no, porque no, lo sé. Si no, estuve tres horas para no, no, encontrar... No, no, no. Eso no, boludo. No puedo creerlo. Es... Caballo homosexual de la montaña! Oh, oh por dios, uh, una puerta rata, abierta. Rica rata, bueno chau, chupame tres huevos. A ver, hago, abrí esa puerta, a ver qué hay en esa puerta. Quiero que abres esa puerta, a ver. Oh, a la ver, a sí. ver, a ver. Oh, oh mira, oh, oh, oh mira. sí. Los, pasi los pasillos del instituto Oh, sí, otra puerta para abrir, tío. Una, ¿Qué onda Betón? Oh, Comic-Con, arreglo. Junta de Magnus. Ay, oh, la verdad es que este juego es... La puta que hay este ¿Querés cortarlo acá, Rodri? Yo quiero pegar un tiro, boludo. A ver, quiero ver qué pasa. Si, sí si. ¿sí? ¿sí? boludo. Hagamos un espirra, gente. Bienvenidos al final del último episodio. De... Ya lo terminamos, gente. Ahora Nacho lo vas a pirronear. Oh. <risa> <risa> boludo, tí, tío, yo me quedé mirando, tío? Yo me quedé como, ¿qué, qué, qué te pasó? Pero, boludo. Al lado tuyo, pero estoy muy al lado tuyo. Hijo de puta, no. No, no se abre nada. Oh, no. no quiero leer. Yo creo que si pongo un encendedor, huela todo. Bro. ¡Ah, una puerta! ¡Oh, no, qué bueno! bienvenido Trixie de nuevo! ¡Una no. puerta! ¡Vamos! No, no, esta mejor me quedo dentro. Ay, ¡Ay, Dios mío! Después de Sanity Hill 4, los demás son todos una verga. Y esto es, es la prueba exacta. Mira una puerta, una puerta. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué Me siento Goku! Oh, eso es todo para. que otra puerta! Oh por Dios, acá dentro de esta. la, tra... la puerta hay. Oh por Dios, no lo puedo creer. Ahora Ay, voy, oh, voy a gritar y voy a apagar la vela. Abrir cosas el juego. Es para pegarse un tiro en las pelotas, boludo, este juego. ¿Qué? <risa> <risa> <risa> sí Nacho se tiró todo para adelante, tipo reconcentrado y se dio vuelta con. ¿Qué? ¿Qué? Habla más fuerte, nene, no te escucho. ¿Qué? nene. Eh, y Ay, boludo, no saca esta Dime. mierda. Nacho, saca esta mierda. No, no. <risa> abrí, abrí la tapa. Goodbye. No. Uh. <risa> <risa> no, verdad que el disco oh, está abierta. No. cierra por favor, sí, ahí va Eh, La, la verdad es que es una mierda de... <risa> <risa> <risa> que Y en Gameplay de calidad <risa> 4K 4K <-K. risa> Chau, gente. Chau gente Es una mierda esto bro. Lo mejor son los pedos igual bro. O sea, escuchar re de